Como preámbulo a todo, eh, yo sé que ustedes tienen cierta... Bueno, que el servidor que yo tengo ahí activo tiene muchísimas limitaciones. De hecho, pasa más caído que el Silvi. Eh, Pero hoy les voy a presentar varias alternativas en la Internet. Eh, ustedes básicamente escriben Python eh, online y se les abre muchísimas... Eh, muchísimos... Páginas que permiten programar Python allí en línea sin ningún inconveniente. Por ejemplo, ahí está. Aquí está lo que está escrito en Python. Si yo quiero escribir otra cosa, simplemente le cambio acá lo que yo quiera cambiar. Y te voy a dar run y él va a ejecutar eso que está allí. Funciona igual que el servidor de Jupyter. Y supongo que como ellos tienen más recursos que, que mi pequeña maquinita, pues no se caerá si todos la usan al mismo tiempo. Esa es una opción. La otra opción es si ustedes ya quieren eh, ir un paso un poco más adelante eh, en lo que es Python y programación, en, y programación en general, les eh, comento que existe una aplicación de escritorio que ustedes pueden descargar e instalar en su computadora para que ustedes puedan escribir eh, Python. Los que no tienen computadora, pues les, les tocará, Usar esas herramientas, como por ejemplo, esta, que está usando el Python online. Eh, ahí les voy a compartir todos modos, el link acá este, en el chat del grupo del, perdón, del, de la reunión de Google Claro. con ese link, ustedes entran ahí y pueden escribir código Python sin ninguna restricción. No van a tener eh, problemas de que se les caiga, como pasaba con mi servidor Jupyter. Eh, la otra opción que le digo es que ustedes instalen, descarguen e instalen en su computadora un programa para correr Python, para ejecutar Python. Son varias opciones, si, si están interesados les mostraré cómo, pero en principio el programa que usas, o que yo estoy usando, que les voy a mostrar hoy se llama Visual Studio Code. Este que está acá está disponible tanto para Mac como para Linux, respecto a para Windows, y es simplemente un programa que tanto básico, y ustedes lo van a ver ahí los que pueden observar la pantalla, que simplemente me permite escribir todo lo que yo quiera en Python y ejecutarlo en mi computadora sin tener que recurrir al, eh, a la, al pequeño servidor de Jupyter que yo tengo, sino ustedes ya aquí van a estar escribiendo y programando en su propia computadora y lo pueden usar pues, para, para practicar, en fin. El programa se llama, eh, como le dije, Visual Studio Code. Vamos a buscar aquí el Visual Studio Code. Es este programa, el primer hit de Google. De hecho, este Visual Studio Code está desarrollado por Microsoft. Así que es bastante amigable con Windows. Aquí simplemente seleccionan su tipo de, de sistema operativo. Aquí supongo que si tienen Windows de 64 bits... Simplemente lo descargan y listo, lo instalan en su computadora y ya pueden empezar a escribir código en Python. Pues básicamente aquí están viendo una interfaz, del, del, bueno, una captura de la pantalla de cómo eh, se puede ejecutar el programa. El programa ya corriendo es este, tal cual como lo ven aquí. Tiene muchísimas opciones de, de ambientación. Por lo general este color blanco eh, cansa la vista, entonces nosotros queremos, podemos... Eh, cambiar la, el color Entonces hay varios colores estos, los que son light theme, son eh, temas que tienen un fondo blanco y hay temas oscuros que tienen un fondo oscuro que quizás a la vista es un poco más eh, más fácil de trabajar ¿no? ahí, ahí le cambia el código oscuro y se ve no sé, un poco mejor si están trabajando oscuras en Cuarto, que no entra mucha luz, esta es una buena opción. Eh, habíamos visto en eh, Python, si no estoy mal, lo que era la sentencia print. habíamos visto cómo capturar y qué tipos de variables habíamos comentado. Eh, utilizamos operaciones eh, aritméticas de comparación y lógicos, que son estos que están acá. Y luego viene lo que, lo, lo que hicimos en el día de hoy, lo que vamos a hacer en el día de hoy, perdón. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderí de lo que veníamos haciendo anteriormente con Python, con lo, todo lo que era asignación de variables, etcétera. Ustedes pueden ver claramente en mi pantalla, no sé si está muy pequeña las letras. Le aumento el tamaño. No sé si está. Pero debería aumentar un poquito. Ok, voy a intentar eh, aumentar. La fuente, para que sea un poco más grande. Y listo. Bueno, aquí no sé si se ve un poquito más grande. Parece, parece que se ve un poco más grande, pero bueno. Entonces, eh, ahora sí hablando de lo que es Python, nosotros la clase eh, que vimos anteriormente hace como casi 15 días a un mes, habíamos visto que existe un lenguaje de programación que se llama Python, que es un lenguaje que me permite a mí escribir código sin tenerlo que compilar, sin tener que a un compilador. Y, bueno, el código se ejecuta línea a línea. O sea, lo que yo escriba aquí en esta línea, en la línea 12, ¿eh? se va a, va a ejecutar el código. En este momento, yo no les había hablado, pero yo puedo escribir comentarios en mi código. Los comentarios son simplemente instrucciones que yo le dejo a otra persona que... Lea mi código, o que quiera leer mi código, para decirle que hace cierta función si es que no lo entiende. Simplemente son como indicaciones, como, como ese tipo de comentarios que yo le hago a mi código para entender, o aquí se realiza tal operación, etc. Entonces los comentarios en Python nosotros los empezamos a tipear o a escribir dentro de este símbolo numeral. Entonces si nosotros escribimos hashtag o numeral, cualquier otra, cualquier línea o cualquier mensaje que vaya escrito aquí, es simplemente un comentario y el programa lo va a ignorar. El interpretador de Python va a ignorar todo lo que está dentro de mi eh, mis hashtag. O inclusive otra forma de comentar en Python es con 3. 4, 5, 5, 5. Lo, lo lógico para comentar es usar eh, el numeral. Ok, entonces les comentaba, habíamos visto que en Python nosotros existían diferentes eh, eh, funciones que me permitían a mí, entre otras cosas, imprimir en pantalla. La función primordial, la que habíamos visto hace rato, era la función print. ¿Sí? Este programa que le estoy usando, que se llama Code, eh, Visual Studio Code, ya está preformateado para Python, y yo si voy, escribo la P, él me dice cuáles son las diferentes opciones que, que existen. Las que están, los que son un cuadro indican eh, que son funciones de Python. ¿sí? Este, este cubo indica que la función print de Python, si yo le doy clic allí, simplemente la carga, la función print, y abro paréntesis y automáticamente, cuando yo abro paréntesis, lo cierra. Y si yo quiero saber algo más, simplemente poso el, el, el, o sitúo, el cursor encima y me dice, esta es una función que imprime valores, bla, bla, bla, todo lo que... Esta función imprime entonces lo que yo quiera en pantalla, que vaya dentro de dobles eh, comillas. Entonces voy a imprimir simplemente, hola, ¿cómo están? Eh, yo tengo un problema con mi máquina, es que no puedo escribir print, así que me disculparán los rigurosos de la lengua española. Este print, hola, ¿cómo están? Esto va a imprimir en pantalla, en mi terminal... Hola, ¿cómo están? Si yo quiero verlo, simplemente le doy al botón que eh, tiene el signo play, que está acá, y me va a ejecutar ese código. Pero antes de correrlo, tengo que guardar lo que yo he hecho. Entonces, simplemente le voy a dar File, Save, y él guardó lo que ya yo he hecho, y ahora sí puedo ejecutar el código, y va a ejecutar esto. Entonces, hola, ¿cómo están? Cuando yo le doy play, les van a ver aquí abajo, que se muestra lo que el código ejecutó que fue ese hola, ¿cómo están? Vamos a cerrar esto un poquito más para que se vea solamente eso. Voy a correrlo nuevamente y ustedes vean ahí. Que imprime hola, ¿cómo están? Eh, hola, ¿cómo están? Si yo quiero que imprima otra cosa, simplemente cambio, guardo y ejecuto el código. Ahí ya cambio, ahora dice hola, ¿cómo están? Esta es la función más básica de Python, que es una función que se llama print que imprime cosas que están en pantalla. Luego, en Python, ya voy a comentar esto aquí. Bueno, esto, entre otras cosas, después si ustedes quieren, yo les puedo enviar este código, este archivo a ustedes, para que ustedes lo ejecuten. Aquí voy a comentar para que no se ejecute más. Y ya lo primero que hemos visto era la función print. Y, bueno, sentencia print. Voy a olvidar esto de capturar datos. Vamos a, de una vez a variables, para que nos rinda tiempo. Entonces en Python las variables se asignan. Primero tengo que darle un nombre a la variable. Por ejemplo, eh, una variable que se llame edad. Y yo la asigno, o le asigno el valor a esa variable con signo igual. El signo igual va a asignar cualquier, eh, cualquier cantidad o cualquier letra que yo quiera asignarle a la variable edad que acabé de nombrar. Entonces vamos a asignarle. La edad de 20, y ¿sí? allí yo he asignado edad. Y acá, bueno, si ustedes se dan cuenta, de una vez reconoce que edad va siendo un entero. Este programa automáticamente reconoce que la variable edad es de tipo entero. Vamos a escribir otra variable que se llame nombre. Si ustedes se acuerdan de la, la vez pasada, eh, lo había escrito miles. Ahora, esto de, del tipo de variables eh, de string, si yo me, paso, me paro aquí, va a decir que la variable nombre es un str, no sé si alcanzan a ver, dice nombre es un str, para asignar este, de variables de string es con doble comillas o con comillas simples solamente, y esto también funciona para asignar string, entonces ahora morales también va a ser una variable de tipo str o string. Eh, no sé, vamos a, a, a asignar otra variable que sea diferente. Dinero va a ser igual a 12.9, qué sé yo. ¿no? Ahora vamos a ver que esta variable de dinero es de tipo float, eh, float o decimal. Entonces en Python teníamos diferentes tipos de variables. El string, que son cadenas de caracteres enteros, que son números enteros, y floats, que son números de punto flotante, o números decimales. También podemos eh, escribir otra como la constante de Planck, que es 6.023, y ¿sí? por exponente a la menos, a la 34. Ahí está la constante de Planck, también la podemos escribir de esa manera. También es float. tiene si un decimal, con exponenciales, pero también es tipo, la considera Python como tipo de, de, de variable float. Ahora, después de esto, nosotros habíamos visto un montón de operaciones sobre lo que, que podíamos hacer sobre los strings. Podíamos eh, eh, iniciar eh, o, o mirar cuál era el string número 0, el, el, el índice número 0 de la variable nombre, simplemente escribiendo nombre porque te cuadrado y cero. Esto vamos a imprimir. Aquí, cerro. Esto lo que hace es irse a la variable nombre e imprimir el primer eh, carácter. ¿Por qué el primer carácter? Porque en Python los índices son basados en cero, es decir, que comienzan en cero y van hacia adelante. Entonces, al imprimir el nombre... El resultado va a ser la M, porque la M va a ser el primer carácter O de índice 0. si yo quiero imprimir la primera, el primer carácter es este, si yo quiero imprimir el segundo carácter, sería el índice 1. Entonces pues va a ser la I. Y así sucesivamente. También podría, podría contar cuántas veces existe cierto carácter, etc. Lo que no habíamos visto la vez pasada, yo voy a aumentar mi string. Ahora mi nombre va a ser Mike Morales, Morales y yo puedo empezar a eh, usar Slicing. Yo no sé cómo traducirlo en español, pero es como cierto rango dentro del de índice de esa, de esa variable. Por ejemplo, ¿qué rango? Eh, voy a imprimir del carácter número 2, del carácter número 3, el índice 2, hasta el carácter número 6, eh, pero aquí no va a tomar el 6, porque el 6 es el carácter final, o sea, ahí el 6 no lo toma, perdón, el carácter número 7 no lo va a tomar, entonces va a imprimir el carácter número 3, o sea, va a ser la L, entonces va, entonces, imprime el 3, imprime el 4, imprime el 5, y el 6 no lo va a imprimir porque no entra de, dentro de mi, de mi license. simplemente va a imprimir LES, ven ahí, no guarde, guardamos, imprimimos LES. ¿Qué más podemos hacer? Si yo no le especifico de dónde empieza, él arranca automáticamente en 0 y termina hasta, hasta acá. Si yo imprimo hasta el número 8, de 0 al 8, entonces va a imprimir del primer carácter hasta el 7. Y dado que el el 8 no lo toma porque está por fuera. Listo, eso ¿no lo hemos visto, de eso o se me había olvidado comentarles de la clase anterior. Ahora vamos a ver estos operadores aritméticos, eh, que son los de suma, resta, multiplicación y división, eso lo habíamos visto también. Eh, de todo modo vamos a, a emplearlo en Python, eh, si yo quiero decir que mi edad de un, en un año, ejemplo, edad en un año, va a ser igual a la edad más un año. Eso es lo que, esto es lo que va a hacer es tomar la variable edad y le va a sumar 1. Aquí estoy utilizando un operador matemático que es la suma. Y acá simplemente imprimo edad en un año, y en la línea 19, ustedes van a ver que la edad va a ser ahora 21, porque tomó la edad 20 y le sumó 1. Operaciones matemáticas básicas, suma, recta, multiplicación, división, cuadrados, etc. Supongamos que yo tengo acá el, un radio, radio de una circunferencia, bueno, una circunferencia con radio de 1.5. Vamos a intentar calcular el área de esta circunferencia. Para ello, ustedes saben que el área es igual a. O el área de las conferencias? Yo no recuerdo por allí. Pi por radio a la 2, profe. Pi por radio a la 2. Entonces, para poder calcular el área, debo definir la variable pi. Aquí la voy a poner como 3, 14, 16, sí, tal cual. Y ahora, para eh, calcular el radio, simplemente el área, perdón, el área va a ser igual a pi, que ahí está definido, por radio elevado a la segunda potencia. Para elevar a segundas potencias es con doble de disco. Y simplemente acá lo que voy a hacer es imprimir el área. de Esa circunferencia de radio 1.2, guardo, ejecuto, y el área va a ser igual a 7.068. Operaciones matemáticas, les, les comentaba. Ok, vamos a seguir un poco adelante y vamos a ver los operadores de comparación. Estos operadores de comparación, voy a copiarlo de acá y pegarlo acá abajo. Son si algo es igual, si algo es diferente, mayor igual, mayor, menor igual o menor. Son esos seis operadores de Python. Entonces, por ejemplo, eh, mi nombre allá arriba era Miles Morales, yo quiero saber si, no sé, si mi nombre es igual a lo que sea, John, vamos a ver. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, nombre igual a John. Esto que estoy haciendo aquí, estoy comparando la variable nombre, que acá arriba está definida como maíz moral. Vamos a quitarle morales, vamos a darle simplemente maíz. Y la va a comparar con John. Si esto es verdad, me va a arrojar el resultado como true. Si es mentira, me va a arrojar el resultado como falso. Entonces, esperamos que cuando corramos esto, el resultado va a ser obviamente falso. Porque el nombre no es igual a John, sino que el nombre es igual a maíz. Entonces, si yo ejecuto este código, y vamos a ver, bueno, eh, comparación comparando nombre, va a ser igual a esta sentencia, es un nombre igual a yo, ¿sí? Prince comparando nombre voy a comentar esto por acá Un en conflicto ahí. Listo, entonces cuando yo por ejecuto eh, la comparación de los nombres, si nombre es igual a John, el resultado de esta comparación es falso, porque nombre no es igual a John, sino que nombre es igual a Maíz. Sí, nombre es igual a Maíz. Entonces, por eso es que el resultado de esa función que yo estoy definiendo como comparación, en nom comparación del nombre me arroja como un resultado falso. Ahora, si yo cambio aquí, un nombre como Maíz, el resultado tiene que ser true o verdadero porque si sí es igual a maíz, si yo lo ejecuto acá play, van a ver que el resultado de esa comparación es true también puedo comparar si son diferentes entonces por ejemplo John, para comparación de diferentes simplemente coloco el signo eh, admiración al principio de, del signo igual entonces, eh, aquí lo que voy a hacer es comparar si el nombre es diferente a yo. Obviamente, como el nombre es my, el resultado de esta operación va a ser true. ¿Sí? Porque el nombre es diferente. Este operador es para comparar cosas de manera diferente, si no es igual. Este es para compararlos de manera igual. Obviamente, yo no puedo comparar en cantidad, si es mayor, menor, menor, igual o menor porque John y eh, Miles no son cantidades enteras, o puntos flotantes, no puedo usar las comparaciones de cantidad, simplemente puedo usar las comparaciones de si son iguales o si son diferentes. Sí, por ejemplo, ahora eh, acá arriba yo había escrito la edad, igual a 20. Listo, entonces ahora voy a comparar eh, 100 mayor de edad. va a ser igual a la comparación eh, si la edad es mayor o igual a 18, entonces eh, la mayoría de edad va a ser verdad. Entonces, como la edad es igual a 20, y yo lo estoy comparando, si es mayor que 18, ese resultado de esa comparación, de esa hipótesis, si la edad es mayor a 18, va a ser true, porque la edad es mayor a 18. ¿sí? Y ahí está tomando mayor o igual. Por ejemplo, si la edad fuera 17, la mayoría edad va a ser falsa porque la edad es, tiene que ser mayor o igual para que sea Listo, está 17. Si coloco 17.999, va a seguir siendo falsa. Si coloco 18 se convierte en, se convierten en verdadera. Listo, esas eran las operaciones lógicas. También puedo anidar esas operaciones lógicas. Eh, eh, con, usando AND y NOT, ya llegaremos a ese punto. Pero por ahora, entonces, empecemos con la, el resto de, de Python, que es ciclos y funciones en Python. Ahora vamos a llegar hasta listas y diccionarios. Vamos a abarcar todo esto y luego hacemos una pequeña pausa e iniciamos lo que es base de datos. Aquí voy a estar intercalando entre esta diapositiva y, la, y el post para que ustedes estén viendo allí. Entonces, eh, simplemente. Sí, señor, que... disculpo, ¿se van a subir esta diapositiva o ya las envío? Yo la subo ahorita, o si no la subo ahorita, mañana. listo, aquí voy a, voy a seguir escribiendo acá, en, voy a simplemente a comentar esto, okay, a comentar esto, y a seguir escribiendo. Ok, entonces, eh, como les dije, vamos a estar intercalando entre esta diapositiva y lo que estábamos haciendo ya, que vamos a colocar esto un poquito más grande. Y lo que vamos a ver es, ya, que son, eh, dentro de otras cosas, lo que son listas y colecciones, perdón, colecciones de datos en Python. En Python, eh, nosotros podemos tener eh, ciertos valores, varios valores, perdón, en una sola variable. Cuando hago esto, eso se convierte en una lista. Las listas en Python son definidas con corchetes cuadrados, o corchetes simplemente se llama. Y los valores deben, se deben ir separados por coma. Por ejemplo, vamos a una lista básica es, no sé, eh, la lista de compras Si voy a definirla como una lista en Python, tengo que asignarla con igual y la lista va dentro de eh, corchetes cuadrados. Todo lo que vaya ahí dentro de cochetes cuadrados es una lista, yo puedo definir una lista vacía. En este momento, lista de compras es un objeto vacío en Python. Puedo llenarla con información dentro, Entonces, vamos a llenarla con información. Eh, aguacate. Eh, sal. Vamos a comprar leche, zanahoria, y vamos a darle mi lista. En este momento, cuando yo ejecuto Python, y ahí no pasa nada, simplemente la ejecuto, tengo una lista que se llama lista de compra, que tiene dentro uno, dos, tres, cuatro elementos. Aguacate, sal, leche y zanahoria. Si yo quiero acceder, el primer elemento de mi lista, simplemente le digo a Python que me imprima la lista de compras y de la lista de compras me va a imprimir el, elemento, el primer elemento que es cero y si yo le digo a Python que ejecute este código va a aparecer acá algo Funciona de manera similar a los slicing que habíamos visto con los strings, pero ahora sobre mi lista de compras va a ser una lista, valga la redundancia, de variables que están allá adentro. ¿Sí? De esa manera yo puedo eh, imprimir los índices de, de mi lista. La otra cosa que puedo hacer con las listas creadas de esta manera es eh, adicionarle algo al final. O cambiarle. Por ejemplo, supongamos que ya yo no quiero que mi primer elemento sea aguacate, sino... Eh, Limón. Entonces, yo tengo que decirle ahora que mi lista de compras, el elemento número 0, el primer elemento, perdón, va a ser igual a limón. Y en este momento, si yo imprimo la lista de compras acá abajo, completa, se ha cambiado el elemento 0, o el elemento primero, por aguacate, por limón. Guardo y ejecuto, y van a ver ustedes que acá ahora ya no aparece aguacate como primer elemento, sino como limón. De esa manera yo puedo también modificar la diferencia de las listas con los otros tipos de ordenamiento de datos en Python, como los que son tuplas, y diccionarios, rangos, es que las listas son totalmente modificables. ¿Sí? Son modificables. Yo los puedo modificar a mi antojo. E inclusive yo puedo agregarle más elementos al final con la opción lista de compras, punto, ¿Sí? y le voy a decir ahora, end. y voy a colocarle otra cosa que se en se un principio, ¿no? o sea, vamos a colocarle ahora eh, agua. Para esta última opción que yo escribo acá, lo que va a hacer es tomar la lista de compras, la primera línea lo que hace es crear la lista de compras con aguacate, sal, leche, zanahoria. La línea número 20, que está acá descrita, lo que va a hacer es eh, cambiar el elemento 0, o el elemento aguacate, por limón. Y la línea de código número 21, que estoy, estoy marcando ahí, lo que va a hacer es adicionarle al final, a mi lista de compras, otro nuevo elemento que se va a llamar agua. Y al final voy a imprimir la lista de compra Entonces yo esperaría obtener lo siguiente. Limón, sal, leche, zanahoria. Y ahora al final esta agua que está acá simplemente yo la he adicionado con esa línea del código. Adicioné. Si ustedes quieren actuar usando este programa las diferentes opciones que tienen en la lista, simplemente ustedes escriben la lista que ustedes quieran, punto. Y ahí le aparecen todas las opciones. Eh, de la, de la lista el comando insert la adiciona un nuevo elemento al principio el comando append adiciona ese elemento al final el comando remove lo elimina etcétera. entonces por ejemplo supongamos que ya yo quiero yo quiero eliminar la sal entonces el, perdón, el remove. abro paréntesis y voy a eliminar la sal de la lista de compras y ahí está, que de la lista de compras elimine sal si yo sabía que sal era el índice número 1, simplemente ahí le iba a colocar 1 y, y funciona igual, de mi elemento de 0 el 1, lo va a eliminar y también funciona bueno, no, no me funciona de esa manera dejémoslo así como estaba al principio remove sal otra opción de la lista de compras, eh, o de una lista en Python, es eh, sort. Esta la organiza de, eh, en orden alfabético. Entonces, simplemente yo puedo imprimir la lista de compras aquí abajo. Ordenada. Y ahora vamos a ver la lista que está ¿Qué dice acá? Quitemos esta sangre acá con resto de, de abrir y cerrar allí no, no funciona el sol ahora es python listo digamos adelante entonces aquí en lista de compra imprime ahí vamos a leches en memoria hago ah, voy a probar con insert entonces lista de compra punto insert y cualquier otra cosa que quiera adicionar, como por ejemplo aceite, lo va a poner al principio de la lista. Bueno, aceite, toma los argumentos. Sí. No está funcionando, ¿por ¿no? qué? ¿Sí? Dejemos esto así como está como les decía si quieren seguir experimentando simplemente hay en lista de compras un punto y ahí les aparece todas las opciones que pueden eh, implementarle a la lista ahora vamos a seguir con otro tipo de eh, voy a comentar esto Listo de comments ok y vamos a entrar a otro tipo de Colección de datos en Python que son las tuplas. Las tuplas, la única diferencia que tienen con las lista es que yo no puedo modificarlas, no puedo agregarle nada, no puedo cambiar la tupla. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una tupla. Estos son tuplas. Como eh, lo que sé eh, datos. Sí, los datos, ¿Tupla tuplas van a ser entonces. Hombre. Eh, y la edad va a ser un entero, bueno, el apellido, vamos a colocarle aquí también, honor, y la edad va a ser 16. Aquí yo he creado una tupla que se llama datos. Pues, recuerden que la, la diferencia de las tuplas con las listas, es que las tuplas tienen que ir definidas con paréntesis, las listas van definidas con corchetes de cuadrados En este caso yo he creado una tupla que se llama john que se llama datos, perdón, que contiene la, el primer elemento, o el elemento número cero, como John, el segundo Connor, y el tercero, como dice, las tuplas las uso, la uso casi siempre, voy a regresar a la diapositiva, para almacenar datos. Sí, esos datos no los puedo modificar. Por ejemplo, si yo quisiera, de la misma manera como hice con, con las listas, por ejemplo, datos eh, cero, yo no ahora voy a cambiar el nombre de John por, por Pedro. Al intentar hacer esto en Python, me va a decir, o sea, voy a obtener un error porque me va a decir que el objeto tupla no soporta cambio. No soporta cualquier tipo de cambio. Entonces, tupla, las tuplas son solamente para almacenar información, no para eh, usarlas como variables. Sí. Otra eh, opción que nosotros podemos trabajar dentro de las colecciones de datos en Python son los diccionarios. Un diccionario en Python es básicamente valores almacenados por palabras claves. Entonces esto fue de tuplas, vamos a comentarlo aquí, vamos a escribir ahora un diccionario. Los diccionarios en Python eh, tienen que ir definidos por estas llaves. Y tienen que, bueno, ya les voy a explicar cómo funcionan los diccionarios. Entonces, por ejemplo, eh, voy a definir un diccionario que se llama Características. Caracas, para ahorrarle un poquito. Va a ser igual entonces, esto va a ser un diccionario. Para definir diccionario, va a estar definido con corchetes con, eh, o llaves. Y voy a definir nombre como eh, Juan, y sí, coma, eh, perdón, nombre, eh, edad, dos puntos, un entero, porque muere 99 años, coma, eh, sexo, de como masculino en inglés. Y coloquémosle, si estamos, si estamos pensando en programar esto, como por ejemplo un juego, y bueno, tenemos paz, salud, como 100 puntos. Y en este momento yo he creado un diccionario, son colecciones de datos también, pero... Aquí no importa el orden con el cual yo lo he definido. Yo puedo acceder a cualquier, cualquiera de esta información simplemente con la palabra clave. O Bien sea nombre, bien sea edad, bien sea sex o bien sea health. Esas es las que están escritas al principio con dos puntos son palabras clave. Entonces si yo quiero acceder a mis eh, características, nombre de las características simplemente lo voy a escribir carácter. Punto. Eh, nombre ¿Sí? el nombre va a ser igual a la característica del nombre y simplemente acá abajo lo que voy a hacer es imprimir el nombre Punto. un momento yo no sé qué, qué pasa con este Python básico un segundo un segundo características limpiar el este módulo alguien primero está acá? Y este, bueno, ahí está creada la lista de diccionarios con. Bueno. Lo otro que también vamos a ver en Python son los rangos. Y básicamente un rango, un comento esta sección de acá: Edit Comment. Okay. Comment. Son los rangos. Rangos en Python también me sirven para establecer ciertos valores desde un inicio hasta un fin. Rango en Python se define como range. Y voy a definir entonces mi rango como range. Y aquí tengo que decirle dónde empieza y dónde termina. Entonces mi rango va a empezar en 1 y va a terminar en eh, 98. Listo, si este yo ejecuto este código, el programa va a entender que rango va a empezar en 1 y va a terminar en 98, porque no toma el que está afuera, se ven aquí, 98, siempre hubo rango de 1 hasta 10, va a, va a imprimir los números del 1 al 9, ahí está. Entonces esto es útil, ya lo veremos más adelante cuando vamos a entrar a los ciclos. Vamos a comentar esto un momento. Un momento. Y vamos a avanzar con... Las sentencias. Bueno, vamos a obviar esto un momento y vamos a llegar a esta función en Python. ¿Sí? Un momento ya nos devolvemos, vamos a llegar a funciones en Python, en Python, lo que son funciones... Funciones son básicamente secuencias o partes de código que yo escribo una sola vez y cada vez que yo quiera ejecutarlas, simplemente las cargo nuevamente. Las escribo una sola vez y las puedo usar las veces que yo quiera en el momento que yo quiera. Si está escrito después de la función, la función que voy a escribir ahora en Python se debe definir con la siguiente sintaxis: escriben DF. DF y a df le voy a decir el nombre, la función esta va a calcular el área de la circunferencia. El área de la circunferencia va a recibir entonces r, que es radio, y va a tener dentro de la función la variable pi, o la constante pi, que es 3.1416, y además de eso va a calcular el área como eh, pi multiplicado por el radio, en este caso radio R, elevado a la segunda potencia. Y luego me va a retornar el área. De esta manera, cada vez que ya yo escribí esta función del área de la circunferencia, cada vez que yo quiera calcular el área de una circunferencia de radio tal, un radio dado, simplemente lo voy a escribir área circunferencia y el radio dentro de paréntesis. Entonces voy a ejecutar esta función, no hay ningún problema, está bien escrita. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el programa me imprima el área de la circunferencia con un radio de, como el que habíamos hecho la 1.5. Al ejecutar esta línea de código, ahí voy a tener el radio de 1.5. Si yo quiero otro radio diferente, 19, simplemente le cambio el valor y voy a ejecutar el código y ahí va a estar cambiando el valor del área. 19 o 1.9, poniente a la menos 12. También permite calcular el área eh, de esas, de esas circunferencias. Y ya la definí acá arriba, entre las líneas 38 y 41, está definida la función área-circunferencia. Una vez esté definida, yo la puedo usar acá abajo las veces que yo quiera, cuantas veces que yo quiero. Entonces ahí está definida la función área. Y de esa manera eh, trabajamos con funciones en Python. Vamos a hacer una pausa un momento de unos. Eh, 5 minutitos, 5 o 10 minutitos, a las 41 nos vemos acá nuevamente, mientras nos hidratamos y no perdemos el rumbo. Entonces ya nos vemos en un momento. Continuamos entonces, vamos a seguir trabajando con Python un rato y ya nos pasamos a hacer de datos. Listo, entonces habíamos creado que una función en Python es eh, simplemente un bloque de código que ejecutaba cierta acción, cierto cálculo, y que yo lo podía llamar o podía recurrir a él las veces que yo quiera y en el momento que yo quiera, está, siempre y cuando esté escrito por debajo ese código. Si yo en esta línea de código lo cambio hacia acá arriba, es decir, voy a acá arriba que me mi primer área de la circunferencia, y acá arriba yo llamo a esta línea de código el programa, aquí, en este punto, en la línea 37, aún no está definida la función. Entonces, por lo más lógico es que voy a tener un error, y es que me dice que la función área circunferencia no está definida todavía, o no está definida. Más abajo, entonces, si lo quiero... Simplemente lo que hago es eh, copiar esa línea de código acá abajo. Y ahora aquí sí va a ejecutarse porque la línea de código sí está definida debajo. Simplemente quiero verla, le hago print y listo. Lo que hay que tener en cuenta es que una vez yo defino la función, la puedo reutilizar las veces que yo quiera en el momento que yo quiera, de, por debajo de esa línea. Vamos a ver un poco de, de for, del ciclo for. En Python el ciclo for eh, es un ciclo o un bucle, que yo, son líneas de código que yo escribo una sola vez, que se van a ejecutar secuencialmente. Para for yo tengo que espe especificarle eh, un inicio y un fin. Si no, eh, el programa, la línea de código no va a ejecutarse. Por ejemplo, voy a, a, para poder definir una línea for, voy a definir una, primero acá una lista, como por ejemplo, que se pongo el Vamos al inventario como si fuese una lista. Entonces las listas van con coquete cuadrado. Entonces en el inventario voy a tener eh, zapatos, camisas, eh, jeans, medias. Y que la dejemos ahí. Dejemosle ahora una corbata. Y una gorra. En plural. Aquí he definido qué? He definido una lista que se llama inventario, que tiene dentro diferentes elementos. Tiene un elemento cero que se llama zapato, camisa, etc. Si yo quiero iterar o recurrir a esta lista de manera iterativa, de manera... Eh, Cíclica, simplemente lo que voy a hacer es un ciclo for. Entonces, para ese ciclo for, yo primero lo defino con la palabra for, tengo que cambia de color, eh, elemento, dentro de inventario, cierro aquí eh, mis puntos, dobles puntos, doy enter, y esto es básicamente una indentación, simplemente cuatro pases: 1, 2, 3, 4. O automáticamente este programa, como usted le da en Enter, se coloca cuatro espacios después Entonces simplemente le voy a decir que me imprima el elemento. Y aquí este código lo que va a hacer es imprimir cada uno de los elementos. Entonces lo que hace es imprime el primer elemento, que va a ser zapatos, ¿Sí? Y mientras haya, mientras haya, haya siga habiendo perdón, elementos dentro de la lista, va a seguirlo imprimiendo hasta el final, hasta que llegue ahora. De esa manera puedo usar for en una lista, pero si no quiero usarlo en una lista, sino por ejemplo usando el comando range, que le había comentado hace, anteriormente, entonces voy a usar ahora for eh, x en un rango, o sea, que empiece en 1 y termine en 65, 64, perdón. cerrada con los dos puntos. Voy a imprimir a X. Eh, X va a ser la variable que está dentro del rango que empieza en 1 y termina en 64. yo corro este código, voy a obtener ahí los valores impresos desde el 1 hasta el 64. O, si yo simplemente no quiero imprimir los números, sino que haga cierta cosa, por ejemplo, que imprima hola, Y lo que va a hacer es imprimir un robot. ¿Lista? Va a imprimir lo correcto. Bueno, ahora sí, pero no, no, no estaba viéndolo. Por ejemplo, hola, espacio, x, coma x. Lo que va a hacer es imprimir... Listo, hola, tantas veces. Imprime ¿no? hola 65 veces. Yo quiero solamente que lo imprima desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? Voy a imprimir ahí hola 5 veces. De esa forma puedo usar los ciclos for en Python. Adicional a esto, en Python... Como habíamos, o como habíamos acordado, vamos a saltarnos hasta clases y objetos que están, uh, hace parte de la, de la actividad que está programada para el día de hoy. Entonces, para hablar de objetos, los objetos son simplemente entidades que responden a ciertos estados y si yo quiero eh, aplicarle variables también puedo aplicarle variables, pero no podemos definir objetos sin, sin clases. Las clases son básicamente eh, como un plano para construir objetos en Python. Vamos a intentar eh, definir una clase de la siguiente manera. Entonces, no puedo hablar de objetos sin poder haber definido clases primero. Entonces, clases en Python, ya les voy a explicar de qué es, de qué contiene la clase en Python. Las defino con este código: class espacio, y le tengo que decir el, qué tipo de clase es, o el nombre de la clase perdón en este caso mmm, no sé, vamos a ver qué tipo de clase es ah, fichas de parchis ¿Sí? va a ser esta mi clase, las de parchis para definir las clases les dejo un espacio allí, y tengo que inicializarla de esta manera, esto es condicional en Python, para definir clases, debo sí o sí realizar esto, y debo inicializarla con eh, def. init Abajo, abro paréntesis y le digo que contiene la clase, la clase self. Eh, las fichas de Pachis contendrán entonces el número de fichas, contendrán el color... Y contendrán también la posición. Y le abro, al final le abro dobles comillas. Y tengo que crear entonces el self. Eh, punto. Estos son nombres eh, por defecto. Perdón. El self va eh, número. Y puede ser cualquier número por defecto. Por defecto, las fichas en paquiz son 4. Self, eh, color. Por defecto, el color en paquiz es. Eh, o sea, coloquemos color simplemente por pues, colocar un valor allí. Self.posición. punto, posición. Y la posición va a ser 0. Bueno, inicial, sí. De esta manera he creado una clase que se llama Filtors Parties, que va a contener la siguiente información, número, color y posición. Que este número, digamos, lo, que es, lo podemos variar en cualquier momento. Lo dejamos así, tal cual como está. Eh, la indentación, sí, sí, señor. Lo ahí, sin problema. Listo. Esto voy a comentarlo, Edit Comments. Esto, Esto también está acá, vamos a comentarlo, pero no, no conviene que se vea ahora. Listo, de esta manera aquí ya está creada una clase que se denomina FichasPubKids, que contiene el número de fichas, contiene el color, contiene la posición, etc eh, si yo después creo, esto es una clase, si yo después quiero crear el objeto de ficha, no sé, entonces eh, mi objeto va a ser, eh, no sé, mi ficha, mi juego, mi juego, va a ser igual a fichas parches, y tengo que introducirle allí toda la información que me está pidiendo eh, ese juego. Entonces, el número va a ser igual a 4, el color va a ser igual a rojo. Y la posición inicial va a ser igual a 0. En este momento, en este momento ya yo he creado una variable, que es un objeto que hereda o adquiere todas las características de la clase Fichas parchis y que tiene valores como 4 asignado al número, rojo asignado al color, y 0 asignado a la posición. Si yo en cualquier momento quisiera acceder a la información en Mi Juego, entonces simplemente tengo que llamarle Mi Juego, punto, y si quiero saber de qué color es, simplemente llamo color de esta manera estoy llamando, me estoy preguntando a Python que me diga de mi variable o mi objeto mi juego, que heredó de la clase fichas parches la siguiente información. Simplemente le digo a Python que me imprima esto. <coughs> mm. No sé acá, que la inicial? De no está definida. Sí, está definido. Bueno, vale, coloquémosle aquí cualquier otro valor. Uno. Y que no funciona esto. Podríamos le llamada por solamente. Y que de pronto por... El número, de número. Self-Pulse. Está definida. Es Debería funcionar. Ah, debe llamar sin white. Like, Listo, ahora sí. Entonces, cuando la, aquí cuando estoy definiendo los sets... El, las variables o las características de la clase deben llamarse igual. Esto funciona casi en, esto, en este caso. ¿sí? Y listo. Entonces, mi clase nuevamente, disculpen ahí el inconveniente, mi clase debe llamarse con el nombre de la clase, cualquier nombre en particular, en este caso puede definir una clase que engloba todo lo que son las fichas de un juego de parques, que se llama parquis. En este caso las variables que quiero asignarle, o los elementos, los objetos de mi, de mi clase, van a ser el número de, de fichas, el color de las fichas y la posición. Si yo quiero seguir asignando más, eh, más atributos a mi clase, aquí simplemente le doy una coma y sigo adicionando atributos. Luego que haya hecho esto, defino los self, o, el, o los variables, o los, los nombres de inicio, o por defecto, perdón, entonces, de número va a ser número, de color va a ser color y de posición va a ser posición. Esto, en este punto aquí, de esto que voy a resaltar aquí en, en, en los puntitos rojos, va a ser la clase definida. Aquí definí la clase que se llama Fichas Parkes. Acá abajo lo que dice fue crear un objeto que se llama Mi Juego, el cual va a tomar las características de la clase Fichas Parkes y yo le voy a asignar cierta información. Cuatro como número... De rojo como color y 1 o cualquier otra otra variable, acá, no sé, 12, como la posición. ¿Sí? Si yo quiero obtener la posición de mi ficha en este momento, simplemente yo le digo ahí 12. Que de esa manera defino en, en Python clases y cargo objetos. Quiero que esto quede, les quede claro porque la actividad que viene a continuación es con respecto a esto. Ya les voy a explicar de qué se trata la actividad, pero antes vamos a ir a bases de datos y en un momento regresamos a esta, a esta pantalla. Esto que está acá marcado en rojo es la clase y lo que está acá abajo es el objeto. Entonces, el día de hoy ustedes van a tener que escribir una clase y van a tener que escribir por lo menos 15 objetos con información que van a obtener a partir de bases de datos. Entonces, vámonos con bases de datos. Estos son tres diapositivas apenas la presentación. Vamos a ver qué son bases de datos. Básicamente, en una base de datos es una colección de información. Usualmente, una base de datos se almacena de manera electrónica, y en química a nosotros nos interesan las bases de datos que contengan información acerca de compuestos, de reacciones, estructura estructuras cristalográficas, proteínas, genomas, medicina, literatura, taxonomía, datos, etc. Toda esta información que a nosotros como químicos nos interese eh, va a estar enmarcada en la clase del día de hoy. En Colombia eh, yo he estado participando de bases, activamente de dos bases de datos, que son estas dos que están acá. No conozco bases de datos eh, de compuestos o de cualquier otra información. Eh, acá, relacionados con la química, claro está, en Colombia. estas dos he estado yo participando activamente. Y vamos a ver esta primera, que es bases de datos de compuestos nuevos contaminantes. Aquí les muestro este link, le vamos a dar enter. <coughs> y esta es una base de datos que contiene alrededor de 1.007 estructuras. Una base de datos estructural de compuestos eh, xenobióticos, de compuestos contaminantes nuevos, descubiertos en diferentes eh, entornos, en cigarrillos, en desinfectantes, en detergentes, en cosméticos, etc. ¿Sí? Allí se dan, en los cosméticos, por ejemplo, si le damos clic allí, vamos a encontrar este tipo de moléculas, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un estudio de qué moléculas están en los cosméticos, pues aquí está la información eh, contenida. Hay muchísima información de las moléculas. Si yo quiero saber, por ejemplo, esta, el 2 etil 4 metil cinamato simplemente le doy clic allí, y bueno, ahí está la información estructural, nombre UPAC, identificador de PubChem, el mal canónico, peso molecular, molecular weight, etc., propiedades de farmacóforos, estructuras en 2D y en 3D, etc. Y la evidencia o la información de que este compuesto eh, actúa como un disruptor endocrino y puede generar, por ejemplo, cáncer a nivel de eh, cáncer eh, relacionado con el sistema endocrino o el sistema hormonal. Entonces aquí está el link externo, los artículos relacionados con la Destrucción de endocrina de esa molécula en particular, allá hay un montón de artículos, ustedes pueden recurrir a esa información en cualquier momento, en esta base de datos yo he estado actuando activamente. Además de eso, existe otra base de datos también, cuando he estaba trabajando cuando estuve haciendo mi postdoc, la Universidad de Cartagena, también trabaja en esta base de datos, que se denomina el Observatorio Colombiano del Mercurio. Aquí me pasaron cierta información de niveles de mercurio en diferentes estudios ya publicados, simplemente aquí lo que yo, lo que yo hice fue este mapa del observador. Simplemente le damos clic allí y se carga un mapa de Colombia con diferentes valores eh, de concentraciones de mercurio. Pues, por ejemplo, nos interesa, qué sé yo, si hay algo por acá, por el Atlántico. Eh, en Tasajeras creo que había una. esto acá en ni Soledad ni Malambo hay, por ejemplo, acá en Ciénaga, Cerquita Ciénaga, en tasajeras Hay un reporte de un artículo, si yo le doy clic allí me dice que este reporte número 14 en Magdalena, en Tazajeras, eh, el estudio fue realizado en el casco urbano de la localidad. La matriz en la cual ellos eh, midieron las concentraciones de mercurio es el cabello, o sea, ellos tomaron muestras de cabello y las pasaron por un... Aparato químico para calcular la concentración de mercurio en cabellos. Este estudio fue realizado en el 2005. Se tomaron 60 muestras y la media fue de 0.92 microgramos por gramo. de bueno, una desviación estándar de eso. Y aquí está entonces el valor verde. Por referencia, bueno, aquí está el artículo en el cual eso se publicó. Y la OMS recomienda que los niveles no sobrepasen un microgramo por gramo. Esto está en 0.92, está, o sea, está por debajo de lo que recomienda la OMS, pero ustedes sabrán que en Colombia, disculpen, existen eh, diferentes, eh, bueno, diferentes concentraciones de mercurio en diferentes tipos de matrices. Vamos a ver por acá, acercándonos a las zonas mineras de Colombia. Ustedes sabrán que una de las zonas más golpeadas por... El, la minería ilegal de oro, la cual produce alarmantes cantidades de mercurio, es eh, todo el departamento de Chocó, y ahí vamos a ver diferentes tipos de estudios, por ejemplo, aquí tenemos en eh, Quibdó, ahí tenemos en Quibdó, por ejemplo, en este estudio, en esa posición en particular, el número 52, eh, también fue el Cabello, con el 2015 y se encontraron medidas de mercurio en cabello de 11.73 cuando se pide que no sobrepase el 1% el 1 un microgramo por gramo y así en Colombia tenemos diferentes regiones con bastante, bastante golpeadas con valores de mercurio por acá tenemos en una zona de Colombia que está bastante olvidada el Carreño, Puerto Carreño, Puerto Colombia, por allá tenemos eh, valores de concentración de mercurio que superan los valores de la, recomendados por la OMS. 26. Por acá, por el Amazonas, también tenemos zonas eh, altamente golpeadas con concentraciones de mercurio bastante alarmantes. Sí, ahí están 17, no se recomienda que pase el 1. Y tenemos pues, ese, ese tipo de información para químicos ambientalistas es bastante relevante y nosotros la podemos encontrar en una base de datos como esta. Esta es la base de datos de compuestos, disruptores endocrinos y compuestos eh, presentes en diferentes matrices humanas. Entonces nosotros estamos en contacto... Eh, Diariamente, por ejemplo, en detergentes tenemos ahí compuestos que, son, que tienen propiedades o características eh, perjudiciales de xenobióticos, nuevos contaminantes, por ejemplo, ese que está allí. Está la evidencia de que este compuesto también funciona como disruptor endocrino. Eh, por si no, han, no saben qué es un disruptor endocrino o, no, o quieren saber un poco, ahí les comento, un disruptor endocrino es básicamente una sustancia química, que entra en contacto con ciertos receptores moleculares que se encargan en el cuerpo humano de regular todas las funciones a través de hormonas. En este caso, esta disrupción endocrina está relacionada con eh, la, los receptores de testosterona y de progesterona. Si hay un compuesto usado en, yo que sé, vamos a por acá en comida, Si hay un compuesto usado en comida, que en comida que nosotros estamos ingiriendo, este compuesto en particular eh, va a entrar a nuestro cuerpo y va a interrumpir la función normal hormonal. Entonces este compuesto en particular va a generar eh, que la progesterona no se esté acaparando, que se esté concentrando en otras zonas del cuerpo y va a producir entonces problemas relacionados con las hormonas, que a la larga producen cáncer. De esa manera, eh, bueno, esos son un director endocrino y esas son las dos bases de datos de Colombia que les puedo mencionar por encima, porque les digo, yo he estado participando activamente de estas dos. A nivel mundial, eh, bueno, las bases de datos existen eh, de dos tipos. Hay unas que son bastante completas y que para acceder a ellas hay que pagar dinero. Hay otras que siguen siendo completas y son totalmente gratuitas, entonces en este caso yo les voy a mostrar aquí la base de datos del NCBI, eh, NCBI, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, una base de datos, de bases de datos, es bastante completa, eh, tiene muchísima información, aquí les voy a mostrar algo aquí de manera rápida, cómo podemos usar esta base de datos para adquirir cierta información, Resulta que el virus que nos está atacando en estos días es el, un virus que se llama SARS-CoV-2. Este virus produce la enfermedad que se llama COVID-19. Aquí en bases de datos voy a buscar en la parte de genoma, perdón, genoma, genome, todo lo relacionado con el SARS-CoV-2. Aquí voy a obtener información del síndrome SARS, SARS eh, coronavirus 2, COVID 2 Bueno, acá en Colombia se llama COVID, bueno, en el mundo se llama COVID-19, que es co de corona, B de virus y D de disease, de enfermedad. Y aquí está, bueno, información con respecto al, esa, a esa molécula en particular. A mí me interesa ver de esta molécula eh, todo el genoma. Toda información, sumario, etc. Vamos a ver esta, este genoma ahí del SARS-CoV-19. Ahí está, información de ese virus. Eh, aquí está el genoma y el genoma traduce eh, esta proteína que ustedes ven ahí. Todo esto que está acá son aminoácidos que codifica el ARN mensajero del virus. Cuando el virus entra a las la células a través de los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, eh, un mecanismo de claquina hace que entre a la célula y en la célula el virus abre su cápside y libera su ARN mensajero que se apodera de los ribosomas que es en donde se traduce la información genética de bases nitrogenadas a proteína. Eso, bueno, si ustedes recuerdan bioquímica de su escuela y más o menos recordarán. Entonces, este virus en particular codifica una proteína gigantes, gigantísima, que es esta que ustedes ven acá. Esa proteína en particular, eh, bueno, aquí está la, la, los pares de bases nitrogenadas y esa proteína bueno, eso es lo que genera es una proteína que después se parte y empieza a sembrar nuevos virus que va a explotar la célula por densidad y va a invadir a otros tipos de, de, de células que tengan esos receptores. Entonces, a mí me interesa en este caso la ORF1 poliproteína, esta en particular. Una proteína gigantesa, gigantísima que está allí. Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una comparación de este SARS-CoV-2 con el RATG3 o si no lo saben, el R, RATG3 R, bueno, RTAG3 RATG es que se me olvidó el nombre No. Con bueno, el rtg 13 creo. Sí, bueno, eso. Aquí en esta parte ya tengo el SARS-CoV-2, el coronavirus que nos está atacando, y acá voy a buscar el rtg 13 ¿Por qué no aparece? Un momento aquí. Es IRTG3, no sigue RATG13, no no aparece acá. Bueno, vamos a buscar en la base de datos de, de taxonomía. Aquí está. El RATG13 es el coronavirus presente en unos murciélagos. Aquí está, por ejemplo, el coronavirus. Bueno, por ahí en algún, en algún lado están los... Eh, el huésped que es el Rhinophilus affinis vamos a ver ahí pues una búsqueda en Google a ver qué tipo de de especie es esta, es un murciélago murciélago de trompa Trump, en este murciélago se ha encontrado este coronavirus que se llama RATG13 y en los humanos hemos encontrado este coronavirus que se llama SARS-CoV-2 lo que vamos a hacer es una comparación de las proteínas de estos dos virus para ver qué tan, qué tan eh, similares son. Para ello voy a usar de esto ahora una herramienta que se llama Blast, que es un alineamiento de, las, de los aminoácidos. Entonces vamos a buscar por acá esa, esa herramienta Blast y vamos a ver entonces de este que es el coronavirus humano. Vamos a copiarnos cierto, cierto pedazo de la proteína. Viendo aquí hasta, hasta el final. Ese pedacito de la proteína ahí lo vamos a copiar. Y del coronavirus de la demulcionado también vamos a copiar ese cierto pedacito inicial. Sí, ahí están los dos. Y voy a compararlo. Sí, dígame quién está hablando. ¿Esto es muy parecido al subcurso que en todo? Porque, ¿sí? Porque sí, sí, esto es muy parecido al Aquí, pero simplemente para mostrarles lo siguiente. Si yo hago Protein, Protein Blast. Y voy a alinear más de dos secuencias. Aquí, el, el, al principio, voy a copiar la secuencia del coronavirus de Wuhan. Aquí, voy a copiarlo aquí. ping Y acá abajo, para que termine de cargar. dos o más secuencias, y ahí están las dos, los dos pedazos, voy a alinear solamente un pedacito para, para no hacer esto tan largo, y la primera, segunda, tercera, cuarta línea, sí, hasta la S. Esta es el coronavirus humano, y este que voy a copiar acá, la cuarta línea también, primera, segunda, tercera, cuarta, ahí está, cuatro líneas, fin, y le voy a decir al programa simplemente que me los alinee uno con otro, cada una de las secuencias de, de los aminoácidos que. Y voy a obtener que aquí, por aquí, por aquí, por algún lado. Me muestra que hay un porcentaje de identidad del 97.25% de esas dos. Mario por Bueno, aquí está. La que, está, la que dice uno query, es la de coronavirus. Eh, humano, la que está abajo, la dice Subject One, es la de coronavirus de el murciélago. Y lo, donde hay huecos, es donde no hay coincidencia en esos aminoácidos. Y donde está la letra, es porque hay coincidencia en esos aminoácidos. Entonces, simplemente alineando un pedacito de las secuencias de aminoácidos tanto del coronavirus de murciélago como el coronavirus que está atacando a los humanos, ahora nos encontramos con un porcentaje de equivalencia o de homología, o como ustedes lo quieran llamar, de se parecen y en, en identidad un 97.25% y por eso es que científicos han dicho, han expresado que el coronavirus que nosotros estamos padeciendo ahora fue el reservorio, que, donde originalmente estaba era en los murciélagos y por eso fue que en algún momento pasó de los murciélagos a los humanos porque los virus son totalmente, bueno, son un 97% parecidos y si seguimos comparando vamos a encontrar muchas más, eh, muchas más relaciones. Eso es con respecto a lo que nosotros podemos hacer con bases de datos en este caso. Eh, ahora, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes aprendan a usar bases de datos, a buscar información en bases de datos, y el objetivo de haber aprendido Python, clases y diccionarios y, y objetos, es que ustedes van a crear una clase con una búsqueda que van a realizar en PubChem. Entonces, PubChem es una base de datos también del NCBI. Esta, esta última, PubChem desde el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y la base de datos de PubChem, por si no la conocen, es esta. Eh, ustedes aquí pueden buscar muchísima información, pueden buscar información dibujando la estructura, etc. O simplemente pegando aquí el nombre de la estructura que ustedes desean buscar. En este caso, yo por ejemplo, a, me va a interesar buscar, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno, y le doy Enter, y me va a buscar el compuesto que mejor... Eh, corresponde con el nombre, es este compuesto que se llama ibuprofeno, obviamente es el mismo, ¿sí? está el ibuprofeno, yo le doy clic allí al ibuprofeno y voy a obtener muchísima información eh, del ibuprofeno, estructura, la fórmula, el peso molecular, etcétera. Si sigo bajando voy a tener más información del ibuprofeno, eh, el email canónico aparece por aquí, fórmula molecular está por acá, ¿Qué más información tengo por acá? Bueno, por aquí no es relevante, relevante. Eh, propiedades físico-químicas, el log cuántos hidrógenos dona, cuántos hidrógenos acepta, cuántos enlaces rotables tiene, masa exacta, etcétera, etcétera. Muchísima información acá. E inclusive al final voy a tener información eh, relacionada con eh, los precios y dónde lo puedo conseguir, qué tipo de seguridad debo tener, que es irritante y es peligroso para la vida. Voy a regresar anteriormente a la búsqueda que había hecho, el ibuprofeno, a esta que está aquí, simplemente, bueno, voy a regresar nuevamente a Pushkin, voy a hacer la búsqueda nuevamente, ibuprofeno. También este programa o esta base de datos, perdón, me permite buscar estructuras similares al ibuprofeno. Al ibuprofeno. Aquí es donde dice el, el pedacito de Similar Structure Search. Si yo le doy clic allí, ping, me va a abrir eh, una búsqueda de estructuras similares. Hay dos diferentes tipos de búsqueda. Una es eh, estructura similar donde el ibuprofeno, o sea, esta, esta molécula, hace parte de la subestructura de la molécula. Es decir, el esqueleto de la molécula tiene por lo menos esto. Y hay otras en donde eh, hace parte de la superestructura. Entonces... A mí me va a interesar en este caso todas las moléculas que sean más o menos parecidas al ibuprofeno, que tengan el esqueleto del ibuprofeno. Aquí está la estructura. Y voy a obtener muchísima información. Aquí en este caso me aparece más de 10.000, más de 1.000, perdón. Y ustedes van a realizar la búsqueda solamente de las 15 primeras. Que les aparece allí. Bueno, y aquí hay una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se van a la segunda página y toman las 11, 12, 13, 14 y 15. De esa manera ustedes van a buscar eh, información de las estructuras del ibuprofeno y van a crear objetos. Entonces, si ustedes se van a Informática Química y dice que Julio ha publicado una nueva tarea que se llama Base de Datos y Python. esa tarea... Está editada para cada uno, cada uno de ustedes tiene una molécula diferente. Vamos a ver, por ejemplo, la información de Gina Alvarado. Y aquí se le dice a Gina lo siguiente. Hola, Gina, este es tu archivo que tienes que editar. Y vas a crear una clase en Python que albergue la siguiente información. Nombre, el ID de Pumpkin, la fórmula molecular, el peso molecular, el canonical smile, el hybrid bond donor, cuántos hidrógenos puede donar hydrogen bond aceptor, cuántos hidrógenos puede aceptar, enlaces rotables, cuántos átomos pesados tiene, la solubilidad, la densidad y el log p, que es la constante de partición octanol-agua. Eso es una parte, vas a crear una, una clase en Python con esto. Y lo otro es, vas a realizar una búsqueda en PubChem del siguiente compuesto, del ácido valproico, y vas a crear 15 objetos con los primeros 15 resultados de la búsqueda, implementando clase y Python. Entonces, supongamos que yo sea de China y que no me tocó el ácido al sino me tocó el, eh, me tocó el ibuprofeno, ¿sí? el que yo había buscado ya. Entonces, lo que voy a hacer, la primera parte del trabajo, es crear una clase en Python que contenga esa información. Voy a copiar esa información que estaba allá y la voy a pegar acá. La clase en Python debe tener esto que está acá. ¿sí? Esta primera parte se la. Voy a intentar resolverlas aquí para que ustedes... Pues deben tener toda esta información. Voy a colocarla en ordenada aquí. en, en molecular, peso molecular. Unicalsmind. La la crear la clase es fácil. ¿sí? Ustedes tienen que alimentar la clase como objetos. Para que crear objetos. Y asignándole cada una de estas propiedades de las clases que vamos a crear. Entonces, movilidad... Densidad y log P. Entonces, yo quiero saber cómo voy a crear la clase. Simplemente defino la clase así: como clase. Clase. Eh, moléculas. Uh -huh. Dos puntos. Luego la tengo que inicializar: de eh, init y va a obtener el cell coma y toda esta información que le estoy viendo acá nombre voy a escribirla en inglés name eh, booking CID entonces vamos a colocarle CID coma eh, fórmula molecular FM coma peso molecular pm coma eh, canonical smile SMI coma HBD HBA, H eh, rotable, R rotable BOM, átomos pesados, HA, eh, solubilidad, sol, densidad, Dense. y log P. Ok, listo, De ahí creé la clase con esta información que voy a requerir. Luego simplemente tengo que hacer los self. self. Punto .name igual a name y así sucesivamente self.cid bueno, aquí está el cid self.fm fm, fm. S.M.I. Punto, bueno, no me voy a complicar tanto para dar el ejemplo más cortico, vamos a darlo a esta S.M.I. Pero hoy ustedes tienen que hacer con todas estas propiedades está ahí, ya ahí está creada mi clase que se llama Molecules. Bueno, vamos a colocarle aquí con la M MM minúscula, mols, la más corpica. Listo, entonces voy a, esto que está aquí, que es esa información, en este momento para mí es irrelevante, voy a borrarla. Listo, entonces ya primero creé la clase. Vale, esto acá. Ok, ya ahí creé la clase con, por ejemplo, esta información, el, el nombre, el CID, el FM, y el peso molecular y el, el clave Eso es lo que va a pedir mi clase. Entonces, como yo les, les pedí que buscaran el ibuprofeno, yo voy aquí al ibuprofeno, voy aquí al ibuprofeno. Eh, Seleccionando las estructuras similares aquí similar to, to search, y voy a tener que tener en cuenta las 15 primeras voy a tomar la primera Bluprofen, y la abro en una ventana nueva aquí está, aquí, okay. Y espero que cargue y listo, este nombre que está aquí va a ser eh, mi primer nombre entonces me regreso acá al editor, enseño mi molécula, molécula 1, va a ser igual perdón, bueno que definimos las clases, va a ser, molécula ¿no? va a ser igual a moles, y que es mi clase principal, entre paréntesis, entonces iría, primero el nombre, ibuprofen, coma, después el CID, entonces el CID está por aquí, el CID, de nuevo no copiar, copiar, ahí está, el CID, Luego va el, la fórmula molecular. La fórmula molecular está por aquí abajo. ¿Sí? Coloquemoslo en... comillas dobles también. Luego va... ¿Qué más? Peso, mole, peso molecular. ¿Sí? Peso molecular está por acá. 206.28. Y por último va el maíz. Por acá no... Donde diga mail canónico. Miles, miles, miles. Aquí. Canónico el mail es esto que está acá. Y esto va, coma, entre comillas. Listo, Listo mi molécula 1, que es el ibuprofeno, ya adquirió, o mi objeto, perdón, ya adquirió todas las propiedades de la clase MOLS, que recibe nombre, ibuprofeno, Recibe CID, que es este número que está acá, recibe fórmula molecular, que es esta fórmula que está acá, recibe peso molecular, que es este que está acá, y recibe código de maíz, que es que está acá. ¿Listo? Y ahí está creada mi primera molécula, ustedes van a crear mol hasta la 15, con los 15 primeros resultados. Eh. Entonces después si yo quiero simplemente le digo print eh, mol... Bueno, lo primero es, una vez que ustedes hayan creado la clase, aquí voy a comentar esto, voy a comentar esto aquí. una vez que ustedes hayan creado la clase, asegúrense de que esto funcione, simplemente dándole el botón run, y si no hay ningún error, pueden proseguir. Ya luego ahora creo la, mi objeto, el run, tampoco hay ningún error, puedo proseguir, entonces ahora voy a simplemente imprimir, eh, de la molécula 1, el, el Peso molecular. Y al darle a RUM voy a obtener acá que el peso molecular es 207.8. Luego, con esta información, ¿sabes? ustedes van a trabajar, si ustedes lo requieren, usen el, el Jupyter Notebook, aunque no, no está funcionando de manera correcta, se pasa cayendo cada rato, o usen la página que les coloqué ahí al principio para crear las clases. Luego, una vez que ustedes hayan hecho esto, simplemente copian esta información. Bueno, sin el print, simplemente van a... Supongamos que esta es la segunda molécula, aquí, puntos suspensivos hasta la molécula 15. Y ustedes lo que van a hacer es copiar toda esa información, inclusive la clase definida, pin, y la van a pegar en el documento que ustedes tienen ahí, por ejemplo, desde de Gina. Si sí, yo soy Gina, que ya terminé la actividad... Simplemente acá abajo lo que hago es copiar toda la información que yo he hecho ahí. A Liena le tocó el ácido valproico, repito. Simplemente acá abajo van eh, a pegar esa información. print Listo, ya yo después reviso esto cada uno. Y cada uno tiene una molécula diferente. Vina tiene el ácido valproico. Eh, Wilder tiene. que tiene allí el furano y así sucesivamente cada uno va a realizar la búsqueda en porque y van a completar la información lo que dan aquí guardan envían la tarea listo tienen hasta el próximo jueves eh, hay alguna duda respecto de qué es lo que hay que hacer Eh, profesor, ¿todas las bases de datos mencionadas hasta ahora son gratuitas? Profesor, ¿se va a realizar? Sí, dígame quién. Ah, eh, bueno, la compañera también quiere decir algo, pero a ver, básicamente, que todas las bases de datos mencionadas hasta el momento son gratuitas, incluso la de donde no se sé, compraban genomas y todo Sí, todas son gratis. Yo no decidí no mostrarles bases de datos a pagas para porque no tengan... Bueno, igual no vale la pena pagar por información en esta época de nuestra vida. Entonces no, no es necesario, a mí me parece porque pues no es relevante ver bases de datos pagas. A menos que la información que en realidad necesitas está allí, pero la internet está llena de información por, por muchos caminos. Entonces no, no vale la pena ver bases de datos pagas. Me parece. La próxima sesión vamos a seguir viendo más bases de datos con otro tipo de información. Inclusive bases de datos espectroscópicas para los que van a ver química orgánica y... Están viendo espectroscopia anidada con analítica y necesitan comparar espectros para ver si la, también eso, vamos, eso lo vamos a ver más adelante. Repito, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? A ¿Cómo hay que proceder ahora? Profesor, y los links donde están las bases de datos es en, el, en, en, la, diapositiva. en la diapositiva. ¿Usted cuándo la mandaría? Ya la voy a mostrar ahorita, denme unos. Eh, de 10 a 15 minutos y la monto allí. Las diapositivas, los videos apenas se codifiquen y me lleguen, los monto también. Ok, profesor. Igual, mira, pumpkin eh, tú lo buscas en Google, así, P-U-C, skin, el primero es la base de datos de no, no hay mucho pierde, simplemente escriben en un buscador como Google, PubChem, y ahí está el primer reporte, la página, ustedes pueden buscar ahí con los nombres, bueno, ya más adelante vamos a ver que también podemos dibujar la estructura, allí, la estructura que queramos, y bueno, podemos buscar en PubChem por esa estructura en particular, y ahí está más información, bueno, eso, eso lo vamos a ver después. Por ahora, utilicen Puken solamente para la búsqueda por eh, nombres. Aquí. El nombre lo van a colocar acá. Vamos a, vamos a subir esto. Información, química. química. Y vamos a subir aquí. Diapositivas de la sección... El link, público. Añadir. Activos. Esto va mal. ¿Qué es el otro archivo? Uno es Python 2 y el otro se llama ¿Qué el otro Pases de datos. Y Python 2 es el Y bueno, ya voy a dejar de grabar aquí, para la grabación, para esperar a que me llegue el link del video codificado.